Dónde estoy yo y me hace así, hola. Y hizo así, llegó Hobby también y me hizo así como WhatsApp man. Y yo, mira, y hace así como, eh. Y de... con esto se cumplen cuatro veces viendo a BTS en tan solo una semana. Hola, ¿cómo están nuevamente? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy estamos más ni menos que en Kwangju, la tierra prometida y querida de nuestro You're My Hope, I'm Your Hope, I'm j -Hope. Estamos acá por algún motivo en empatía se va a celebrar el SBS Concert que es como una especie de Inkigayo como un festival de música con bandas K-Pop donde obviamente va a estar BTS y que es el motivo de por qué me trae hasta acá porque honestamente viajar tantas horas en bus hasta un lugar acá no sé si lo haría de verdad tengo que decir que esto también es gracias a Korea Travel Easy que es una agencia que les otorga tickets, pasajes y estadía como todo un pack completo a todos los extranjeros que vienen a Corea para que puedan ir a los conciertos entonces les voy a dejar la página y los links acá abajo para que también ustedes puedan entrar porque es una muy muy buena forma también para tener tickets asegurados con transporte con todo para cuando tú vengas acá a Corea así que también es una alternativa súper súper buena. Quizá el título les parezca muy raro de este video pero así es he estado una semana siguiendo a BTS en sus actividades oficiales tanto en festivales como en programas de música así que no se asusten no Ando en cosas raras, no ando siguiéndolos como o estas niñas, como que los siguen en auto y cosas así. No, por ningún motivo. Siempre yo asisto a actividades que son solamente oficiales y autorizadas por la empresa, así que por ningún motivo se asusten. Y también les quiero contar cómo ha sido esta experiencia, porque realmente, o sea, ustedes ya vieron el video pasado, eh, obtuve un saludo de mis días. También me pasaron muchas otras cosas que no les conté, pero no es la primera vez que John Cook me saluda dentro de una semana, así que a continuación les voy a contar todas las veces que he podido tener interacción con Jungkook esta semana y de verdad, de verdad se van a emocionar demasiado la historia comienza el viernes antes pasado que fue el primer music bank en este music bank al que yo fui eh, llegué muy muy muy temprano y eh, me puse en la reja porque como uno llega temprano tiene como el derecho entre comillas de estar en una muy buena ubicación entonces cuando Jungkook venía pasando yo grité así como y fue el mismo evento donde ustedes pudieron ver Que eh, cuando están los chicos tomándose fotos Yo le grito a Namjoon eh, Y Namjoon como que mira para el lado y se ríe Bueno, esa persona que gritó fui yo Entonces cuando los chicos empezaron a avanzar eh, venía Jungkook y yo así como que le digo así como Jungkook, Jungkook, Jungkook y le hago así como hola y como que mira para mí, para donde estoy yo y me hace así hola y yo así como que empiezo a gritar ¡Oh! Wow. también muchos de ustedes se dieron cuenta porque como que ya reconocen mi voz eso creo que lo subí la semana pasada y eso fue en la primera semana de promoción de Music Bank en, acá en Corea, después de tanto tiempo así como hoy al fin tengo una interacción como con mis días y yo fui muy feliz y quería morirme, pero como lo dije tengo muchas cosas que vivir aún así que mejor no me muero ahora les voy a contar lo que pasó la segunda vez bueno, la segunda vez que tuve una interacción con BTS específicamente esta semana, fue en el video que vieron ustedes anteriormente Que fue los The Factor Music Awards Bueno, como pudieron ver Se acercó John Cook a mi cámara Y hizo así Llegó Hobby también Y me hizo así como WhatsApp man Y yo así como que okay, Ah, demasiado Todas las emociones que siento De ese festival De, de esas premiaciones Son realmente así como Bueno well, otra wea. Así que realmente estoy muy, muy, muy feliz por eso. Ahora también quiero recuerdo, no lo conté en el video pasado, pero en una eh, Tejion me mira y como que cacha que estoy con la cámara y empieza a gritar como ¡Tejona, Tejona! y como que me mira, y como que mira hacia la cámara porque andaba con la cámara esa, con el lente grande como para tomarle foto y video porque son las fotos que subí ahora a mi Instagram y ve la cámara y es así como wow así como weón, como que tenis la mega cámara demasiado emocionante de verdad que sí, de verdad que sí y finalmente la tercera vez que pude ver a BTS esta semana y tener alguna pequeña interacción también se lo voy a dejar a ver aquí para que lo vean fue en el último Music Bank que fue la última presentación que ellos hicieron en el Music Bank cuando venían ellos llegando eh, yo grité así como ah y Namjoon como que mira, mira mi celular pero como que no saludo Y eso como que siguió de la goma no Y de repente llega a Jungkook y venía así como modo saludando a los periodistas toda la Western, Y yo dije así como, ah no, este viene de buena, así que yo voy a aprovechar de nuevo Y empecé, ¡Chao Y gritaba así como súper fuerte, yo así igual super fan como siempre, obvio Y así como, Chao Kuga Mira... Y hace así como, eh, y después mira a otra persona Y también hace así, y así como que Como que en realidad, mira, tengo que confesar algo Estaba tan cansado, tan, tan, tan Cansado, porque realmente fueron muchas horas De espera, como que quedé así como en shock Así como que, eh, ha sido Una semana muy movida, para los que Puedan pensar de que hoy oh, el chico es millonario O oh, el chico eh, Prefiere hacer estas cuestiones antes que estudiar No es eso, yo eh, arreglé Mi agenda estudiantil para Poder ajustar este periodo Para tenerlo más libre, adelanté mucho trabajo en la universidad, como muchos sabrán, yo ya estoy como en el periodo casi ya de graduación, así que no se preocupen no estoy eh, denegando mis responsabilidades, recuerden que los estudios siempre van a ser lo más importante y todas estas cosas del K-pop y BTS y todos los que sean fan de algo, son cosas secundarias que complementan tu vida, nunca tiene que ser lo primero ahora, si alguien quiere hacerlo primero, cosa de cada uno, pero yo prefiero no hacerlo, así que por eso hoy día en el SBS Concert, va a ser la última vez que los voy a poder ver, estoy aquí en Kwanju, aquí va a ser la sede de este concierto, les voy a grabar obviamente videos como va a estar el ambiente afuera y con esto se cumplen cuatro veces viendo a BTS en tan solo una semana y yo nunca pensé que eso iba a ser posible, fíjate tú, así que ya estoy superándome como ARMY, fíjate tú sé que es un estadio para 30.000 personas así que esto va a estar emocionante bueno ya estamos afuera del estadio, acá en Hangzhou, pueden ver, es un estadio muy grande y eso ya tenemos que entrar en cualquier momento Así que voy a ver si les puedo grabar algo por acá afuera Bueno, acá está el afiche oficial Podemos ver Bangtan, Soyeon Dan, Cherry Bullet, Jung Ji Young, Aison, Momoland, Nature, M Flying, The Boys, Twice y TXT Aquí vemos el buen merch, el buen merch Obviamente no oficial, pero buen merch, buen merch Quiero contar que me compré estos stickers que se pegan el Army Bomb Y hace que tu Army Bomb esté como personalizada En mi caso compré de mi vías así que Buy us forever Jungkook Así que lo voy a pegar acá y después les voy a mostrar cómo quedó ¡Hola! estoy acá, aquí como dándome vueltas Así como, mmm, ¿qué pasa con la vida? ¡Y mire con qué me encuentro! <risa> ¿Por qué no, no Sí, al fin, al fin, aquí me encuentro con Liva Así que eh, soy muy feliz ¿Y a quién viene a ver hoy día? ¿Cuál es tu favorito de hoy día? Estoy <risa> ¡Ah! ¡Bichita! <risa> sí, ¡Bichita! Bien, bien, ¡Bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Sí, sí. me gusta, así que... Muy bien, Son 10 son grupos, así que en realidad hay para mucha variedad y mucho gusto. Oh. Exactamente. <risa> ok, nos vamos a ver. Sí, <risa> nos Acá estamos a ver. el <risa> Bueno, acá estamos con mi banner. Que comience el concierto en cualquier momento, por favor. Esta es la última. Ya hasta aquí voy a dejar este video porque eh, nuevamente como ya es costumbre después de ver a tus cabros como que quedo sin voz entonces yo no soy persona y para no ser persona y no grabar videos prefiero grabar videos de que, así que muchas gracias por haberlo visto eh, me suscribas, eh, denle un like y eso, muchas gracias. Nos vemos y ella está de la No sé qué hora voy a ir a la casa, pero eso no importa. Es, bye bye.